Las fuerzas de Moscú avanzan a la captura de Ugledar. Soledar es inminente a su control total por parte de la Fuerza de Fuerzas Rusas. Y en respuesta a los hechos de Mabjidka, el ejército ruso realizó un bombardeo en Kramatorsk a cuarteles militares de Ucrania, dando de baja a 600 combatientes ucranianos. El ejército ruso aseguró el domingo haber dos cuarteles militares en Kramatorsk, en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso indicó que más de 600 soldados ucranianos fueron abatidos, pero ese balance fue negado por Kiev. Según las autoridades ucranianas, siete cohetes cayeron sobre Kramatorsk la noche del sábado. Otros dos cayeron sobre la localidad vecina de Konstantinivka, Versión que no fue confirmada por el presidente en Kiev. Continúan los intensos combates en las regiones de Lugansk y Donetsk. Todos los puntos calientes de estas zonas son bien conocidos. Bahmut resiste a pesar de todo. Aunque la mayor parte de la ciudad está destruida por ataques rusos, nuestros soldados repelen allí. Los constantes intentos... Rusos, Soledad resiste, aunque allí aún hay más destrucción y es muy duro. Autoridades en la República Popular de Lugansk creen que se puede dar un éxodo de las tropas enemigas por la fuerte contraofensiva. ...de los rusos en las últimas horas. Según los datos de inteligencia, el comandante de esa brigada ordenó a sus subalternos que desde la tarde y durante la noche organicen la retirada de las unidades restantes de la ciudad. El repliegue debe realizarse con la mayor discreción posible para no llamar la atención de otras unidades ubicadas en la misma zona. Sin embargo, su huida no pasó desapercibida y hay hechos de creciente pánico en las filas de otras unidades ucranianas. Jugada estratégica ante la anuncia de la llegada de los tanques Bradley M2 y los Leopard a Ucrania, según Avia.pro desde las PCM, han anunciado recompensas que van desde un millón de rublos por cada tanque que se ha inhabilitado con pruebas presentadas a las autoridades. ¿Por qué los expertos occidentales dicen que los misiles hipersónicos Circon son una pesadilla? Les tengo detalles al respecto. Los invitamos a que se queden hasta el final del video a todo el contexto de las noticias para el video informativo de hoy. Muchas gracias por su audiencia. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Saludo especial para todos, aunque la prensa occidental relata mucho sobre los avances de la Fuerza Azucrán. En el frente, al parecer, por los resultados y por lo que se está conociendo en las últimas horas, que es información oficial por parte del Ministerio de la Defensa de la Federación, se hablan de que han podido avanzar las unidades del ejército del Kremlin hacia el asentamiento de Ugledar. Recordemos que hace pocas horas se ha reportado que los Wagner están disputando casi el control total del asentamiento de Soledad. Todos estos movimientos que han sido catalogados por el Ministerio de la Defensa de Siberia como exitosos, desde esta cartera hacen énfasis en la importancia del apoyo de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación, que según el informe presentado hace pocas horas, los sistemas de defensa antiaérea están eliminando objetivos, es decir, vehículos aéreos no tripulados, en grandes cantidades, y uno de los encargados de realizar esta tarea, según las versiones oficiales que está entregando Moscú, es en la flota de artillería de la Marina del Pacífico, son quienes se encargan de ubicar y detectar, destruir los vehículos aéreos no tripulados que vuelan a baja altura, para realizar a las unidades rusas en dones y el sistema funciona a la perfección, inhabilitando hasta 20 drones por día. Y escuchen porque según el informe de los militares de la federación, están reportando que en Soledad hubo la rendición de unidades. Que resisten la contraofensiva de los rusos en este asentamiento que está siendo tomado casi en su totalidad por el control de las fuerzas del Kremlin, al parecer y según analistas neutrales en la red. Desde el punto de vista estratégico, en Soledad se habla que presumiblemente allí se estuviera preparando una retirada por parte de las unidades que están resistiendo de las AFU pues se considera que ante la contraofensiva fuerte que ha realizado el ejército de Moscú, que deja bastantes pérdidas para la AFU, el repliegue lo harían de una forma prudente para evitar generar una repercusión en la moral de las tropas que siguen resistiendo al ejército de la federación, que luego de la tregua de 36 horas salió a cobrar factura por lo sucedido con sus tropas en Majibka. Según los datos de inteligencia, el comandante de esa brigada ordenó a sus subalternos que desde la tarde y durante la noche inician la retirada de las unidades restantes de la ciudad, el repliegue debía realizarse con la mayor discreción posible para no llamar la atención de otras unidades ubicadas en la misma zona. Sin embargo, su huida no pasó desapercibida y hay hechos de creciente... ...que tras un ataque en esta zona, fueron eliminados 89 militares de la Federación y en respuesta a Moscú, asegura haber eliminado en las últimas horas 600 unidades con bombas.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 Otros dos cayeron sobre la localidad vecina de Konstantinivka, donde habían puntos de avances estratégicos de la SAFO, información que fue refutada y desmentida por parte del gobierno en Kiev. Continúan los intensos combates en las regiones de Lugansk y Donetsk. Todos los puntos calientes de estas zonas son bien conocidos. Bakhmut resiste a pesar de todo, aunque la mayor parte de la ciudad está destruida que rusos nuestros soldados repelen allí, los constantes intentos ofensivos rusos. Soledad resiste, aunque allí aún hay más destrucción y es muy duro. El control total de Soledad le daría la opción al ejército del Kremlin, la opción de avanzar a puntos estratégicos claves para seguir retrasando los avances de las fuerzas ucranianas. Según el Ministerio de la Defensa de la Federación, se está hablando en las últimas horas que unidades del Frente de Batalla tomaron el control del asentamiento de Bakhmuskoje en la República Popular anexionada rusa de Donetsk, clave para avanzar hacia empujar adelante para ir por la captura de una de las zonas más difíciles que es Bakhmut, zona donde se registra los más fuertes enfrentamientos entre rusos y ucranianos. Esta información ha sido entregada directamente por representantes pro-rusos de la República Popular de Lugansk sin que haya una información oficial por parte del Ministerio de la Defensa en Moscú. Se dice que las tropas que resistían allí en Vandoskoje se han tenido que desplazar a Bakhmut por la potencia de la artillería que está siendo utilizada por parte de Rusia, luego de que fuera dada la información por parte del Departamento de la Defensa del Norte para la entrega de los vehículos Bradley y los Leopard de Alemania a las fuerzas ucranianas en referencia al nuevo paquete de ayuda militar que de el gobierno del norte para ayudar a Zelensky en su lucha contra Rusia. Se sabe con información que está entregando el diario eslavoavia.pro. Todo indica que desde fuentes cercanas a quienes son los encargados o dirigentes de la FPCM Wagner que luchan del lado ruso en Ucrania, estarían ofreciendo jugosas recompensas por la ubicación y posterior eliminación de los tanques de guerra mencionados, y que han sido entregados a Kiev en el campo de batalla, según la información que está entregando el canal de Telegram Riverside. Todo indica que por cada tanque Bradley M2 inhabilitado se otorgará una suma de un millón de rublos a las unidades del Kremlin que presenten las pruebas respectivas de estos objetivos y la recompensa por los Leopard, según indica el texto o artículo del Riverside, será aún mayor. En el contexto de la entrega de estos equipos a las AFU, la SAFU, la caza de los tanques será un trofeo o un incentivo para la línea del frente ya que la utilización de estos equipos podría traer muchas complicaciones para el ejército ruso en las áreas donde hay fuertes enfrentamientos y avances importantes de la federación en Ucrania. En las últimas horas, el comando del Ejército Popular de Liberación de China ha realizado nuevos ejercicios militares cerca de las islas de Taiwán. Desde las autoridades de la isla han advertido que están resueltas a resistir lo que llaman provocaciones de las fuerzas separatistas y estas maniobras coinciden con la que pudiera ser una respuesta de China a la visita de una delegación parlamentaria alemana a la isla. En las últimas horas, mucha atención porque se ha conocido un artículo de un diario alemán en donde destacan que los misiles hipersónicos circon son de tenerles temor entre los expertos occidentales. Encontramos a Jan Frederik Wen del periódico alemán Frankfurter Rundstau que ha emitido esta declaración en las últimas horas a través de una editorial. Son una pesadilla. Los misiles hipersónicos rusos circon, atemorizan a los expertos, es lo que titula el diario Sputnik. La información dice que los misiles hipersónicos rusos infunden temor entre los expertos militares, según el periódico alemán Frankfurter Rundschau. Para los estrategas militares occidentales. Los misiles hipersónicos son una pesadilla, a diferencia de otros sistemas de misiles. Estos proyectiles pueden dirigirse en una vez disparados y alcanzan velocidades varias veces superiores al sonido, 1.235 km por hora, afirma el comunicador. Según él, la combinación, controlabilidad y velocidad los hace prácticamente imposibles de interceptar por los sistemas de defensa antiaérea. Además, en pocas palabras, los expertos temen que el desarrollo del CIRCON ponga en marcha una nueva carrera armamentística, ya que los misiles hipersónicos pertenecen a una nueva clase de sistema de armas. Podrían recorrer 2,65 kilómetros en un segundo a una altitud de 20 kilómetros con una velocidad máxima de 10.000 kilómetros por hora y un alcance de 1.000 kilómetros de distancia. Según el informe, Rusia es el primer país en añadir un arma de este tipo a su arsenal en 2017. Mientras tanto China y el norte también están trabajando en este tipo de sistemas de equipamiento, resume el autor, a finales de mayo del 2022, según el informe. El circo fue lanzado desde las aguas del mar de Barents como parte de una prueba de nuevas armas. El objetivo marítimo estaba situado en el mar blanco a una distancia de mil kilómetros y fue alcanzado, según el Ministerio de la Defensa de Rusia.